Estamos con el rector de la Universidad, Juan Agustín Maza, Daniel Miranda. Bienvenido Hola, y además bien, con la licenciada en Enología, Ana Puelles que nos acompañan para darnos una gran noticia que tiene que ver con un vino, seguramente riquísimo, de la Universidad Maza. Bienvenido. Gracias, ¿cómo bien, muchas gracias. Es un placer recibirlo. Gracias, Con Un Clarita vino lucha. que ha sido premiado. Sí, la verdad que sí. Sacó doble medalla de oro en el concurso ah, bueno. internacional Vinus 2022. Y aparte también salió como campeón vino joven del 2022. Espectacular. Sí, sí. Lo, lo lindo de este concurso es que de 500, de 16 países se recibieron muestras, más de 500 muestras. Ajá. Y bueno, nosotros participamos y obtuvimos un puntaje de 96 puntos. Bárbaro. ¿Y ¿Quiénes han bien. elaborado? Esperina? Bueno, yo soy la coordinadora de la bodega. Perfecto. Y desde el momento que ingresan los chicos a la, a la carrera de enología vienen conmigo a la, a la bodega Perfecto. y ahí vamos a cosechar y ahí empezamos todo el proceso de elaboración es Así espectacular que, que la universidad, la universidad tenga su, su, su propia, propia bodega, bodega ¿no? Exactamente, es un gran logro eh, realmente hay que remarcar que estamos en la semana de la enología sustentable uh -huh. y bueno, el broche de oro es justamente haber recibido estos premios tan importantes uh -huh. y sobre todo por la participación de nuestros estudiantes directamente uh -huh. acompañados por la licenciada Ana Puelle. Estamos realmente muy orgullosos, muy orgullosos porque los estudiantes participaron desde la cosecha hasta la elección de la etiqueta del, bueno. de la botella sí, es muy entonces... bonita la, la, Super la etiqueta exactamente, sí, todo. es Qué todo lindo. un proceso no una construcción hecho por nuestros estudiantes no, y además eh, es distinto recibirte de enólogo no salir a encarar tu carrera profesional y haber participado en un proyecto tan importante Imagina, no sí, solo a nivel currículum, sí, sino de a trabajarlo. nivel de experiencia ¿no? aparte imagínate tenés 18 años y ya elaboraste un vino con, sí. con, con ese premio, con ese puntaje feliz en todo el Imagino. sí están, están realmente felices Obvio, Yo lo definía felicidad. la otra vez Cuando eh. me hacían una, una nota Que la verdad que es una felicidad absoluta Porque Tal es cual. mucho el compromiso Mucho el trabajo uh -huh. Es muy de a poco todo el tiempo eh, y bueno, es una felicidad absoluta no solo por mí, por la universidad que nos apoya siempre y, y por, por los alumnos que se involucran y también tienen ese sentido de pertenencia con la bodega. ¿Cuánto eh, tiempo demora este proceso Ana, de elaboración, embotellado y demás? Bueno, eh, la elaboración la empezamos en marzo Ajá. Uh -huh. eh, fuimos a cosechar al Valle de Uco eh, durante todo el proceso de fermentación habrá durado 20 días y el vino hoy por hoy todavía está en uno de los tanques nuevos que ah, tuvimos yeah. la compra este año de un de una tanque de acero inoxidable uh -huh. eh, y la idea es fraccionarlo ahora para fin de año. Perfecto. El vino todavía Perfecto. está en tanque porque necesita todavía un poquito bueno. de evolución uh -huh. y madurez de, de algunos compuestos, pero... Porque es un vino joven. Salió uh -huh. campeón uh -huh. como vino joven. Entonces, bien. la idea que yo tuve desde el principio es que sea un vino fácil de beber, que sea con características sin paso por roble. Uh -huh. Entonces, que se, que se exprese bien el varietal Malbec de la tipicidad del Valle de Uco. ¿Seguro? Entonces, uh -huh. todo un año, básicamente. ¿Cuándo lo vamos a poder probar? Ustedes, les podemos mandar unas botellitas uh -huh. para ustedes. Fin <risa> de año, está. Fin <risa> de año ya <risa> <está? ¿Sin risa> <año está? risa> sí, no lo sí. tenemos ya pues comercializado. espectacular. A, a través sí, de la fundación. La verdad que estamos muy contentos. Es un día de felicidad, ya se hizo la presentación oficial en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, uh -huh. así que tuvimos también el acompañamiento de todos los medios y realmente ha sido un lanzamiento muy exitoso así que estamos muy contentos un día de gran felicidad para la institución ¿no? sin, dicho, sin duda imagino que un apoyo. proceso también de madurez para los chicos no porque además del aprendizaje y la práctica a la hora de elaborarlo en un año aproximadamente también vos como acompañándolos como docente debes haber visto esa evolución en ellos esa madurez no este y proceso. aparte no solo esa madurez sino que ellos van afianzando su elección en, en una carrera profesional que después pues, ah. va a ser su futuro no entonces ¿cuál? ellos empiezan en la bodeguita ah. nosotros le hicimos la bodeguita empiezan en la bodeguita y por más de que sean capacidades pequeñas, ellos ya ven todo un proceso que lo van a ver después en un futuro. Sí. Uh -huh. Y no solo que, que en la época de vendimia es cuando más estamos ahí, sino todo el tiempo ellos van yendo a probar, a hacer análisis en los uh -huh. laboratorios de la universidad. Eh, están todo el tiempo en el contacto con, con este tema de, de, de que se termine cuando se fracciona y se vende la botella. Eh, y sí, se, se comprometen mucho los chicos. Y no solo los de primero o de segundo, que es lo que yo tengo también como cátedra si no hay chicos exalumnos uh -huh. que son enólogos de, de, de bodegas de primer nivel de Mendoza que te llaman y te dicen ¿Qué necesita la bodeguita, por ejemplo? Claro. Entonces, siguen estando permanente, pero siguen permanentes. dónde está la bodeguita puntualmente? Gua eh, en, el la, en el estacionamiento de atrás. Ay, porque no la he visto. Claro, sí, ahí la la he, he perdido. perdido. Es, está como muy escondida, pero cuando Ajá. la gente la conoce, y siempre está abierta, porque estoy todo el día ahí, pero... La visita siempre. Siempre, ¿no? <risas> siempre pasan y están ahí, es, es, nos las han arreglado eh, a principio de año, se hizo un cambio radical de la bodeguita, se... Te hicieron los, eh, los pisos con epoxi, se pintó muy todo, bien. se compró nuevas eh, capacidades, dos huevos de, de epoxi, se, se compró una un tanque de ser inoxidable, uh -huh. se, ale, se arregló la despalilladora. o sea, si hay, una, hay un apoyo muy importante a, a, a, detrás, así que agradezco sí, al bueno. rectorado. A, bueno, super súper a... merecido este no, Claro que sí. Bueno, sí. a fin de año entonces nos comprometemos sí, que llegue la, la botecita sí. y hacemos la degustación, la degustación en, vivo. en vivo. Por supuesto, no, acá mira. estoy. Sí. Sí. Y que venga la profe, sí, que sí. vengan sí. algunos de los alumnos a cantarnos un poquito sí, también. Por supuesto. Sí, lo, sí. lo podemos maridar con algún plato de la vida. Por supuesto. Sí, estamos sí, sí, en Yo te el brindis de fin de año. <risa> es yo ya te el brinde. El maridaje es muy importante. Fundamental. Sí, claro. Sí, sí, sí. Todo se acompaña con el maridaje y con el momento que uno... Vaya a compartir con ese vino Yo siempre destaco como profesional Y como profesora de que seamos fáciles A la hora de comunicar un vino uh -huh. Que no nos pongamos exigentes los hacedores claro. En decir Cosas complicadas que, uh -huh. que el consumidor como que se maree El momento de tomar sí. un vino Que sea claro. más fácil como uh -huh. era cuando Tenemos toda la historia de, de la viticultura en Mendoza Entonces... ¿Qué opina la profe del vino en lata? No, no, yo ¿Bavián? mientras sí sí, sí, sí, sí, sí Mientras sea un vino con todas las la calidad que, que, que el consumidor necesita, me parece fantástico bueno, Yo, para acercarle a un público más joven por que supuesto, hay que hay atraer al consumidor y siempre destacamos como universidad la, la, el consumo moderado no, por, sí, supuesto, por supuesto y, y eso siempre lo decimos en el aula porque ellos van a ser hacedores pero uh -huh. hoy por hoy son jóvenes que, claro. que tienen que saber y tienen que dar el ejemplo en el consumo moderado sí, de alcohol pero mientras se tome vino, yo cuando era chica traían las damas juana, o tomábamos con un poco de soda y está perfecto. El mejor vino es el que a vos te gusta. Exactamente, cuando quieras va, tomar toma, toma toma. o y cuando quieras y está perfecto. Es importante destacar que, bueno, la participación también del área de comunicación, que está muy relacionada con sí. ustedes, ¿eh? ustedes la conocen mejor que nadie, en la realización de la etiqueta, claro. ¿no? La etiqueta también tiene todo un procesamiento ah, y, y una elección que realizaron ustedes, ¿eh? uh -huh. que creo que no es un tema menor sí, pues, estuvo seguro? bueno estuve pensando está. recién que comentabas Ana de cómo los chicos por ahí siguen ligados y te opinan y demás, dónde creen que radica ese sentido de pertenencia que por ahí muchos sentimos con la eh, universidad muy buena pregunta, se construye ¿eh? yo creo que el sentido de pertenencia se construye dándole espacio, dándole lugar justamente a los estudiantes para que puedan realizar y ace acercar digamos la práctica a las competencias de la carrera y este es el mejor ejemplo yo creo que este es el mejor ejemplo de acercar lo que van a hacer con lo que están estudiando. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental. Y se da mucho con las carreras de salud, ¿no es cierto?, que tenemos varias, claro. en donde justamente la gran cantidad de laboratorios que tenemos uh -huh. permiten la realización de prácticas que justamente cumplen con esos objetivos claro. del plan de gestión, ¿no?, de la institución. Parte. Bueno, ¿sabes? también el sentido de pertenencia, aparte de lo que dice Daniel, que tiene toda la razón, es... Entrar a la universidad y, y ya saber que tenés que tener esas prácticas de ir a cosechar, uh -huh. claro. fuimos todo un día a cosechar con muchísimo calor y todos los chicos felices, uh -huh. porque algunos no tenían ni idea lo que era una viña, claro. lo que era la uva y entonces ahí empiezan con ese sentido de pertenencia, ahí empieza a valorar lo que es la elaboración de un vino que eres desde la viña, entonces uh -huh. también creo que como él dice de, de, de los laboratorios, la bodeguita, esas prácticas te, te, te unen un montón. Claro. Uh -huh. Espectacular. Felicidades, gracias. Un beso enorme a todos los chicos y chicas que estuvieron trabajando detrás de este gran proyecto, que es este vino de la Universidad Massa, que ha sido premiado con medalla de oro. Espectacular.